positiva la verdad que antes hablábamos de, del siglo 21 evidentemente yo creo que en gran canaria con con el exoesqueleto que ha traído el grupo y evidentemente se posiciona en el siglo 21 en cuanto a, a terapia se refiere es muy novedoso que tengamos un exoesqueleto aquí en esta isla y evidentemente redunda en nuestra mejora de calidad de vida y tanto física como, como mental evidentemente como paciente como lesionado medular pues poder caminar ya es una mejora psíquica, pero también física, mejora sobre todo lo que es el, el tema de las articulaciones, la movilidad de articulaciones y que no se sigan deformando. También tenemos un problema grave que es la osteoporosis muchos de nosotros, tendemos a, a tener una osteoporosis en, en pocos años y con, eh, con utilizar la posición de pie, en este caso con movimiento, mejoramos en los depósitos de calcio en nuestros huesos, y evitamos que, que nos deterioremos en menor tiempo posible. El verte de pie evidentemente te estimula, eh, mejoras en lo que es tu calidad de vida y, bueno, evidentemente las primeras veces que lo utilizas, pues, pues tu estado de ánimo mejora muchísimo, evidentemente. Yo, por ejemplo, sí es verdad que el accidente lo tuve hace poco, hace cinco años, pero me imagino que para muchas personas que, que empiezan a utilizarlo de Gran Canaria, que lleven más tiempo que yo, evidentemente, bueno, será... La primera vez que se suban, que, que, se, que se pongan en el exoesqueleto, es un momento de, de alegría y de verse de nuevo de pie. Bueno, realmente es un armazón que, que te posicionan en, en todo el cuerpo y tienen como una especie de ordenador en una mochila que, que lo programa según la persona que, que lo vaya a utilizar, según su lesión. Pues se programa y bueno, el fisioterapeuta va en la parte de atrás manteniendo la, la mochila donde está el, el, lo que es el ordenador a bordo. Y realmente es muy cómodo, no, no notas, bueno, aparte que no tengo sensibilidad a los pies, pero no notas ninguna pesadez, sino todo lo contrario. Está muy bien diseñado y la verdad que es bastante cómodo su uso. Es verdad que al ponerte de pie eh, te cansa, tienes una sensación de cansancio cuando terminas la, la sesión pero evidentemente mejora en todos los aspectos y vaya, lo recomiendo. Sí, ahora mismo están en prueba, en el modo prueba, están bueno teniendo varios tipos de pacientes para, para que lo probemos, en este caso yo lo he probado varias, en varias ocasiones, y evidentemente el personal se tiene que formar, familiarizar, ver la, los posibles errores o, o problemas que tengan, y bueno, para mí es un placer colaborar con ellos para que pongan toda esta tecnología al servicio de, de los ciudadanos de Gran Canaria y, y que podamos, podamos utilizarla pues en, en las mejores condiciones posibles de seguridad, de eficacia y, y que redonde nuestra salud, evidentemente.